estamos en la presentación del libro como las catedrales de carolina dávila un libro muy esperado desde que supimos que se había ganado el premio nacional de poesía del ministerio de cultura un premio que que cayó muy bien en el ámbito poético un premio que había sido cuestionado en su momento porque pues, caía en manos merecidas o no, pero caía en manos siempre de poetas muy reconocidos, entonces esto generaba un poco la suspicacia de quienes participaban en, en, en estos premios. Entonces cuando cae en manos de Carolina Dávila, que la conocíamos pues, en su grupo de amigos, que la conocíamos en ciertos círculos, sobre todo en los círculos universitarios y académicos, pues por supuesto el premio fue un premio que se recibió con mucho regocijo y con mucho júbilo. Desde ese momento, eh, la primera lectura después de, del premio, bueno, la segunda, la primera fue en el taller de los impresentables, el taller empezó en la Torre de Colpatria y creo que se inauguró, si no estoy más, Rodolfo, con la noticia del premio. O sea, justamente el día que se inauguraba el taller... Eh, se, se conoció la noticia de, de este premio, en este taller que se llevaba a cabo los viernes y sábados allá en la terraza de Colpatria. La primera lectura formal la hicimos aquí en el gimnasio moderno, en el marco de esta agenda cultural que, que siempre ha saludado las expresiones de los poetas jóvenes, que siempre ha saludado un poco con mucho fervor y con mucho entusiasmo todo lo que está pasando en el ámbito, sobre todo, poético de Bogotá. Por eso para mí es muy grato tener hoy a dos poetas nacidos en los ochentas, Santiago Espinosa, quien hará la presentación de, del libro formalmente, y por supuesto nuestra invitada Carolina Dávila. Yo siento que alrededor de esa generación de poetas nacidos en los ochentas y un poco lo que está pasando en Bogotá es un reflejo de, también de lo que está pasando en el ámbito latinoamericano, en el ámbito de nuestra lengua y es un retorno a los colectivos, un retorno a los grupos, cosa que se había perdido, por ejemplo, en el caso de la poesía colombiana, se había perdido desde la generación de poetas nacidos en los años 40 y que, digamos, fueron agrupados algunos pues por los afectos, que se llamó la generación sin nombre, otros ya por la crítica, se llamó la generación desencantada o la generación de golpe de dados. De ahí en adelante, la generación de poetas nacidos en los 50, en los 60 y en los 70, pues si bien tenemos unos vínculos muy cercanos desde lo afectivo, desde lo estético, desde lo ético, desde lo literario, pues ha sido como esta generación de poetas nacidos en los ochentas, los que nos han vuelto a, a recordar que a veces los grupos son necesarios. Alguna vez hablábamos de esto con, con Santiago, decíamos si de pronto tenía que ver con una, generación, con una generación que leyó con mucho fervor a Roberto Bolaño y que leyó con mucho fervor los detectives salvajes, donde nos volvían a recordar todo el tema de los manifiestos, de los grupos, de las escuelas, de los talleres que alrededor de una revista, que alrededor de, de una propuesta estética, pues dejaban y por supuesto ma marchaban. Es un poco lo que percibo y percibo que además es una generación que está construyendo una obra con mucho rigor, leyendo con mucho afecto la tradición poética colombiana. Cuando me digo con mucho afecto es un afecto también crítico, tomando distancias, eh, creando las cercanías necesarias con los maestros tutelares, cada uno buscando con, digamos, con qué voz, con qué estética se siente mucho más cómodo, pero no es una generación parricida de la tradición poética colombiana, que esto también se ha visto, como de pronto una generación quería matar al la anterior, como... Eh, una generación quería hacer algo totalmente contrario desde su misma propuesta literaria. En este caso, lo que percibo es una lectura muy afectuosa de esta tradición lírica, eh, unos vasos comunicantes muy estrechos, sobre todo con sus generaciones anteriores, con las promociones, llamémoslas anteriores, en este caso de poetas nacidos en los años 60 y con poetas nacidos en los años 70. Entonces se, se percibe esa cercanía, se percibe esa amistad, se percibe esa admiración, esa admiración mutua. También se nota cuando uno conversa a veces con poetas mayores, me refiero a poetas colombianos, y cuando he, hemos tenido la oportunidad de, de, de, de estrechar relaciones con poetas también de otros países, uno se da cuenta que a veces los poetas mayores miran con cierto celo, o desconfianza a los más jóvenes si bien son algunos generosos en empujar y en apoyar a las nuevas voces en otro caso se, se ve ese cierto recelo, desconfianza o poco entusiasmo lo que percibo, por lo menos lo que he percibido de poetas nacidos en los 60s y 70s, frente a este gran grupo de poetas que viene en camino de los años 80s, que están en su primer libro, que algunos ya están por su segundo libro, que están participando de maestrías en escrituras creativas, de talleres, de colectivos, son promotores de lectura, o sea, están en un ejercicio activo alrededor de la divulgación, la escritura y la promoción de, de la poesía, lo que percibo es una gran admiración. El caso mío, que nací en el año 74 y que he sido como un lector muy juicioso de mi generación, pues no tengo sino palabras de admiración hacia esta nueva promoción. Y pues me siento muy feliz de estar tanto con Santiago como con Carolina, que sin duda son dos representantes, yo creo que van a, a dar mucho de qué hablar en, en, la, en la lírica colombiana. Ya lo escucharán ustedes, escucharán las palabras de Santiago, escucharán la poesía de, de Carolina. Creo que son dos voces muy luminosas, muy personales, dos voces que han trazado muy bien su camino a partir de algo que conversábamos con Leonardo, aquí presente, en un encuentro que tuvimos de escrituras creativas el viernes pasado en la Universidad Nacional, que por motivos del paro lo llevamos en Trementina. Y es el correcto tejido de las influencias, cómo finalmente construimos una voz a partir de un feliz y acertado tejido de influencias que asimilamos a nuestra sensibilidad. Cada uno de ellos lo tiene, eh, uno lo perfectamente lo percibe y percibe cuáles son, digamos, esas figuras tutelares que han marcado a Carolina, o que han marcado a Santiago. Entonces, esto que hoy planteamos es un muy bonito diálogo, un bonito diálogo que da cuenta de la buena salud que goza la poesía colombiana, una buena salud que se ve precisamente en esta promoción. Si lo vemos en esta promoción es porque la lectura de sus maestros fue muy buena, porque sus maestros fueron muy vigorosos también a la hora de proponer una, una obra literaria. Y, y algo que decía Luis García Montero eh, no hace mucho que estuvo aquí en el Gimnasio Moderno, decía, si bien se ha dicho que la tradición mexicana y la tradición colombiana son... Dos tradiciones muy conservadoras, dos tradiciones que de pronto no, no se apuntaron a, a hacer grandes malabarismos experimentales, a, a especular un poco con, con, con el lenguaje ni con propuestas así ahí sí parricidas. Quizás es por eso que en este siglo XXI tan confuso, en este siglo XXI tan, tan lleno de, de tanto intertexto y de relaciones entre las distintas artes, quizás en México y en Colombia, donde se esté escribiendo por parte de los jóvenes la mejor poesía de lengua española.